Hemos dejado al último, que por no menos importante, por supuesto, el presidente de nuestra comunidad autónoma, férreo defensor de las energías renovables, única comunidad autónoma de toda España que, pese a, ser gobernada, pese a ser gobernada por el Partido Popular, ha plantado cara al Gobierno Central aprobando la Ley Regional de Energías Renovables de la Región de Murcia, donde estamos exentos los murcianos del impuesto al sol. Pedro Antonio Sánchez. Muy buenos días a todos, alcalde, Miguel Ángel, señoras y señores. Miguel Ángel, yo hay algo que tengo absolutamente claro. Aquí en la región de Murcia hay 25.000 pequeños y medianos, y sobre todo pequeños inversores, que hace tiempo, como se ha dicho aquí, se les invitó... Eh, con todos los argumentos que se han dicho aquí, de la forma que se ha dicho aquí, se les animó y casi se les llevó de la mano a que invirtieran do, dos, eh, de los 250.000 que hay aproximadamente en España, 25.000 en la región de Murcia. Eso es a los que yo tengo que defender, ante quien sea, siempre y como sea. Eso lo tengo que claro decir. Miren, eh, creo que esta mañana hemos disfrutado, al menos yo lo he hecho, de una apertura de esta jornada, de este encuentro, de esta convención, como se le quiera llamar, eh, desde distintas perspectivas. Hemos escuchado una brillante intervención del de presidente de Ampíe, de Miguel Ángel, eh, acompañado por su familia, maravillosa familia, eh, donde nos ha hablado del mundo. ...nos ha comparado las tendencias internacionales... ...la realidad internacional nos ha traído a España... ...y nos ha devuelto a la realidad con la que convivimos cada día... ...y nos ha dado una visión yo creo que muy interesante... ...lo hemos escuchado a Miguel Ángel Revilla... ...hablando de alguna cosa más... ...del foro filatélico, de las preferentes... ...de lo difícil que es comunicar Cantabria con Murcia... Por cierto, ya le he dicho que ahora hay que, hay que negociar de nuevo el modelo de financiación autonómica, que es lo que recibe cada comunidad autónoma del Estado. Y nos parecemos en dos cosas. Murcia es la que menos recibe, Cantabria la que más. Supongo que nos echará una mano cuando haya que pelear eso también, porque eso también les beneficia a ustedes. Eh, y estoy seguro que lo hará. Porque ha dicho cosas interesantes desde el corazón, pero sobre todo ha hablado de problemas. ...de los que gente como usted sufre cada día... ...y les indignan... ...y con razón... ...les indignan con mucha razón... ...hemos escuchado al alcalde de Murcia... ...una brillante intervención... ...de los retos de una ciudad... ...de los cambios... ...entre la interconexión de los ciudadanos... ...la cotidianidad... Eh, ...y sobre todo... ...la apuesta de una ciudad por ser una de las ciudades más modernas del mundo... ...y con calidad de vida... ...brillante intervención... ...yo les voy a hablar de algo mucho más sencillo y es que soy consciente que cuando muchos de ustedes hoy vayan a su casa vuelvan a su casa su mujer, su marido quizás sus hijos mayores quizá también sus padres mayores les van a preguntar una cosa ¿qué te han contado? ¿qué te han dicho nuevo? Y lo van a hacer desde la preocupación, porque esto está lleno esta mañana, pero creo que soy consciente cuando digo que ustedes están aquí porque están preocupados, porque están muy preocupados. Y cuando vuelvan a su casa, pueden encontrarse con la frustración de no llevar una respuesta, de ir allí a contar lo mal que están las cosas, la faena que le han hecho… ¿Cómo han cambiado la regla a mitad del partido sin consultarles? ¿Cómo le han metido la mano en el bolsillo sin pedirles permiso? Los mismos que dijeron que iban a llenar sus bolsillos, para muchos años. Esa preocupación, cuando lleguen a su casa sin una respuesta, se convierte en frustración y sensación de decir... Eh, bueno, pues no sé, sé que eh, las cosas han ido mal, dicen que en Alemania van un poco mejor, pero en, en la casa eh, no sé qué respuesta te traigo. Bueno, pues para aquellos que vivan en la región de Murcia, yo creo, quiero que vuelvan hoy a su casa un poquito más tranquilos. Por tres cosas fundamentalmente. Primero, porque en la región de Murcia vamos a seguir apoyando, potenciando, aprobando... ...legislando y poniendo orden en lo que significa la inversión en energía sostenible, en energías limpias... ...en una región que quiere crecer pero de una forma sostenible. ¿A ustedes se les pidió que nos ayudaran a crear un mundo mejor, un país mejor, a reducir las emisiones de CO2... ...a generar energía limpia que garantizase a corto, a medio y a largo plazo la sostenibilidad para mejorar la calidad de vida de todos y no cargarnos nuestro propio planeta. Se les pidió eso y se les incentivó para hacerlo. Hoy se les sigue pidiendo lo mismo sin garantías, sin seguridad. Esto es lo que queremos corregir en la región de Murcia. Y por eso fuimos la, la única comunidad autónoma del país, la única. Porque con los hechos es como se miden las decisiones, y las prioridades y la voluntad real. Con los hechos. Fuimos la única región de España en acudir al Tribunal Constitucional contra una ley de un gobierno de nuestro propio partido, pero porque defendemos a 25.000 murcianos que invirtieron. Les aseguro que esa va a seguir siendo, eso van a seguir siendo los hechos, no palabras, los hechos. Y la justicia nos ha dado la razón. Y fíjense, porque actuamos con contundencia, con valentía, sin resignación, sin conformismo, porque no nos cruzamos de brazos, porque sabíamos a quién teníamos que defender y la justicia nos ha dado la razón, hoy toda España se va a beneficiar ...de lo que en su día hizo Murcia... ...y la justicia ha dado la razón para toda España. Las personas que están aquí... ...que no son de Murcia... ...permítanme que insista en eso. Todos nos vamos a poder beneficiar... ...de lo que Murcia empezó... ...y lo que en Murcia se empezó. En segundo lugar... ...no al impuesto del sol... ...no al pago de peajes... ...para el autoconsumo. Aquí en Murcia, lo ha dicho Miguel Ángel... ...esa es nuestra actitud... Y de hecho estamos regulando, trabajando en una orden regional, en una nueva normativa que garantice, que haga posible, que ponga los, los, las condiciones, que aclare, que no haya dudas, que se vea de una forma clarísima que en Murcia no se paga peaje por la energía. Así de claro. Y vamos a seguir siendo, y vamos a seguir siendo un ejemplo para el resto de España. Hoy en la región de Murcia se genera energía limpia, renovable, aquí ya, hoy, en Murcia, para suministrar de energía al menos a la mitad de las viviendas que hay en la región. En los próximos 20 años, nuestro nuevo plan regional de energía va a garantizar que en los próximos 20 años esa cifra se multiplique por 10, con seguridad jurídica. Por lo tanto, vamos a ser una, una región autosuficiente energéticamente basándonos en las energías renovables, en las energías limpias, en un modelo de sostenibilidad. Pero lo vamos a hacer poniendo luz y taquígrafos, las cosas claras. No se puede, insisto, cambiar la mitad, a la mitad de partido las reglas del juego. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, y termino ya porque yo voy a otro acto, ahora voy a plantar un árbol, que también es una forma de, de colaborar ¿no? con el medio ambiente y con la sostenibilidad, por lo menos dando un poco de ejemplo. Eh, y a ustedes les dejo aquí con una jornada muy interesante y que felicito la organización y el contenido. Pero insisto, lo más importante para mí, que tengan una respuesta que, llegar, que llevar hoy a casa. Y es, en Murcia el Gobierno tiene las cosas claras, ...está tomando decisiones, hay hechos, hechos, en los que se puede confiar y tenemos claro, muy claro, que hoy hay 25.000 personas que invirtieron. Hay grandes inversiones en la región en marcha, en Lorca, en Jumilla, que nos van a ayudar también a ser una potencia del sol. Ya los romanos, los romanos llamaron a una ciudad de la región, a Lorca, ciudad del sol. Es un recurso inagotable... Es nuestra potencia, no solo en el ámbito turístico, en el ámbito de los atractivos de la región, en el ámbito poético, como hablaba el alcalde con esa maravillosa cita, ¿no? También en el ámbito de la energía para la vida, para el negocio, para la prosperidad. Aprovechemos esto. En Murcia lo tenemos muy claro, lo vamos a aprovechar. Hablo Hay que hablo, hablo con Rajoy también. Pero midámonos aquí por lo que se hace aquí en lo que podemos decidir y, a, y aquí estamos tomando decisiones y somos un ejemplo, no solo para el presidente del Gobierno, sino para otras 16 comunidades autónomas a las que yo les animo a que hagan lo mismo que hemos hecho en Murcia, aparte de hablar. Gracias. Insisto, insisto, lo tenemos claro que se nos mida por los hechos, y Murcia no solo va a defender a estos 25.000, sino vamos a intentar seguir planificando a corto, a medio y a largo un modelo de sostenibilidad que, sobre todo y por encima de todo, dé garantía jurídica y seguridad, que cuando ustedes vayan a su casa puedan decir «En Murcia podemos estar un poco más tranquilos». Muchísimas gracias.